la i 20 a se ha convertido en el, en el documento más popular porque es el que está recibiendo muchos cubanos que están ingresando por la frontera. ¿Exactamente qué cosa es la i 20 a El i 20 a representa la manera en que la persona es puesto en libertad. La importancia de ella es de que hasta la fecha no es claro si ella es un parol o no es un parol. Obviamente en la comunidad cubana, al tener un parol, el cubano cubano al año un día se acoge a la ley de Justo cubanos y se hace residente. Nosotros ganamos mi bufete hace un año y medio atrás, el punto de que el i 20 a sí es un parol y un cliente mío cubano ganó su residencia, pero el gobierno americano apeló la decisión y desde hace año y medio está en apelación. Y ese proceso, o sea, es, es, es la novedad, ¿no? Que están revisando si podría considerarse uno un parol. ¿Y la han solicitado a ustedes como que los argumentos para, para llevar eso a la clara? Nosotros hace aproximadamente 10 días ya mandamos los argumentos a la Corte de Apelación en apoyo de nuestra posición que el I-220A es un parol. O sea que, en mi opinión, en cualquier momento esa corte está fallando y ella cuando falla, como es la Junta Administrativa de Apelaciones de Inmigración, establece ley para los Estados Unidos completamente. Eso quiere decir que si ellos fallan a favor, la I-220A o el I-220A sería considerado un parol. Correcto. Y hay sí. miles y miles y miles de personas que se van a ver impactados. No solamente el cubano. Cualquier persona que se les dé el IDO 20A, si aquí a mañana hay una compañía que lo quiere pedir, si aquí a mañana él o ella tiene familiar, quien lo pide? Por el hecho que ahora su libertad es reconocida como una entrada legal a este país, tendrá opciones. ¿Cuál es el principal argumento que están presentando ustedes para que esto sea reconocido como, como un paro? Porque cuando una persona entra de forma ilegal, él o ella no puede salir en libertad sin que un juez ordena esa libertad, lo, lo que está haciendo dirección y lo sigue haciendo es poniendo a la persona en libertad sin que vean un juez y están utilizando la autoridad del parol para hacerlo. Lo más importante, en lo que como decimos los cubanos, en lo que el palo va y viene es aplicar el asilo político. Es aplicar porque hasta que hay un fallo, si este fallo no viene al favor de uno, es no considerado de ser un parol por no haber aplicado el asilo en el tiempo, entonces la persona queda afuera de opciones y estamos todos en deportación, y podría haber un orden de deportación. ¿Por qué es importante hacerlo en los primeros seis meses? Porque cuando uno llega ilegal a los Estados Unidos, él o ella empieza a acumular presencia ilegal inmediatamente, desde que llega, estando en detención y cuando sale a detención. Si la persona tiene caso de asilo, y él o ella introduce un asilo político antes de los seis meses, el asilo es una de las excepciones a la presencia ilegal. Evita que la persona siga acumulando presencia ilegal y si aquí a mañana no gana el punto de que el I220A es un parol, si no gana su asilo político por haber hecho el asilo antes de los seis meses, si una persona lo pide por trabajo, él o ella tiene una tercera opción de hacerse residente en este país. Música